En conmemoración al Día Internacional del Trabajo, este domingo 1 de mayo, ciudadanos tomaron las calles de la capital poblana, reuniendo a más de 5.000 personas. Entre trabajadores pertenecientes a organizaciones sindicales, sociales, académicas y campesinas, marcharon hombro a hombro para evidenciar sus demandas y pedir a las autoridades apoyo para cumplirlas. Al filo de las 8.30 horas, el contingente inició su recorrido en la avenida Juárez y la 25 Sur. Entre lonas, pancartas, así como música y consignas, se escucharon desde las camionetas que encabezaron el movimiento. Detrás de las unidades, comenzaron a desfilar las agrupaciones que convocaron la movilización, las cuales pertenecen a la Unidad Nacional de Trabajadores, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen y del Sindicato Independiente de trabajadores de Audi. Otras asociaciones asistentes fueron la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, el Consejo del Pueblo y su carencia y la Mixteca Poblana, así como el Sindicato Independiente Textil de Atlixco, para sumarse a la lucha y pedir mejores condiciones para trabajar en Puebla y en el país. También acudió un pequeño grupo cuyos integrantes aseguraron ser ex trabajadores del ayuntamiento y personal no reconocido por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, a quien le reprochaban su aumento salarial y la falta de diálogo al ser destituidos en sus puestos. José Juan Hernández López, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen, se pronunció a favor de los sueldos justos para los trabajadores, así como el respeto y cumplimiento del contrato colectivo. En tanto, César Horta Briones, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, se sumó al llamado de la otra armadora alemana y pidió quitar el tope salarial. El líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Gabriel López Díaz, pidió mejores condiciones laborales que prioricen la recuperación económica y la protección al sueldo de los trabajadores. La movilización duró cerca de tres horas, luego de que fuera suspendida por dos años durante la pandemia de COVID-19, pues los obligó a guardar distancia para evitar contagios, provocando que los trabajadores no salieran para exigir sus derechos en 2020, mientras que en 2021 fue restringido.